Muy, muy bonito, muy bonito. Ya para, ya para terminar, hemos hecho como un, un pequeño resumen. Tu primer lanzamiento sin testimonio, Ruth, eh, además sin, sin podemos decir, sin una promesa clara, sin, sin no tener nada claro sin tener como un, teniendo un batiburrillo de cosas, joder, pues, pues al final gracias a la metodología has logrado facturar en tu primer lanzamiento 47.000 pavazos. Así y podríamos que, decir la inversión, ¿no? Bueno, ¿cuánto has invertido en publicidad? Hasta la clase... Hasta la, hasta la clase. Hasta la clase creo que eran 1.000 euros. Vamos a poner 1.500. 1.500 euros. O sea, que, es que yo lo pienso y digo, qué puñetera. <risa> no, no, no, no, pero qué puñetera <risa> inversión. O sea, es que tú vas al banco a pedir un y prest... es que no te salís rentable. Es decir, ¿qué cosa en el, en, el, en el mundo, y te lo prometo que me gustaría saber, es que tú inviertes 1.500 y sacas 47.000? Si es que ni, ni las criptomonedas de las que tal, nada de eso. O sea, no, no. creo que, que, te lo prometo y te lo digo de corazón, que no hay una mayor oportunidad que esta. A nivel incluso de inversión. Y en España. Y en España, ¿no? Porque en Brasil lo sacan cinco años, por lo menos. Pero en España, que es que además nos mira raro. ¿A qué te dedicas? ¿Soy un infoproductor? Bueno, ¿qué es eso? Soy lanzador, eso qué es. Pero hay una figura, y esto sí que lo, lo voy a decir así más, más un poco más en Petit Comité, que va a salir y es la de ser inversor de gente sí, que haga lanzamientos. Pues